El día de hoy me tocó atestiguar la celebración por primera vez en nuestro país del Día Internacional de la Mujer en la Marina. Quiero agradecer de manera muy significativa a la titular de la Coordinación de Puertos y Marina Mercante de nuestro país, la Capitana de Altura, Ana Laura López Bautista, por permitirme ser partícipe de este gran homenaje a las mujeres en el mar en especial a ella en lo particular, por haber puesto en alto el nombre de la mujer en nuestro país y desde luego de las mujeres en la marina, predicando con el ejemplo y llevando a buen puerto nuestros puertos cada día de manera más significativa y con un gran impulso al cabotaje, la corta distancia y desde luego a la rehabilitación de los mismos y la interconexión en toda la logística marítima, terrestre y aérea. Por ello, es significativo el poder estar participando en este gran evento y además haber sido partícipe de la cancelación del primer sello postal alusivo a este gran homenaje. Felicidades a la Coordinadora, Capitana Ana Laura López Bautista. Gracias por todo el apoyo que para los Consejos Agroalimentarios de México y para tu servidor en lo particular ha significado y desde luego que sigan los éxitos arriba las mujeres en la marina. Gracias. El día de hoy tuve la fortuna de ser invitado al festejo del Día Internacional de la Mujer en la Marina. Y más orgullo representa el haber coparticipado con dos grandes mujeres en la política mexicana, en el gobierno desde donde se están haciendo grandes cambios, desde luego la primera de ellas, nuestra anfitriona, la coordinadora general de puertos y marina mercante de nuestro país, la capitana Ana Laura López Bautista y también la senadora Nancy Sánchez Arredondo, titular presidenta de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Pesqueros del Senado de la República Dos grandes compañeras, dos grandes mujeres que están haciendo mucho bien por nuestro país. Gracias por su amistad y gracias por su compromiso con México. Felicidades a las dos.